haciendo algo muy especial con nosotros en, en este campamento desde antes de iniciar Amén. Porque Dios no improvisa nada Porque Él tiene todo debidamente preparado Así que simplemente necesitamos entrar en el propósito de Dios, en el plan de Dios Que, que tiene organizado para, para este campamento yo quiero compartir con ustedes un, un tema que Tiene mi espíritu como revolucionado Amén. Y, y espero que a ustedes también les, les llegue De igual manera o todavía mucho más Todo depende de, de, de qué corazón tiene usted para escuchar este mensaje Porque mis hermanos hay, hay una necesidad de que de que nosotros eh, como dice ese ese coro siempre estoy acordándome de esas frases la gente necesita entender lo que Dios está hablando Amén. Amén. Amén. Amén. no es no es suficiente con escuchar Amén. hay que estar eh, listos para escuchar segundo libro de a los reyes capítulo 2 versos 6 al 15 Segundo libro de los reyes, capítulo 2, versos 6 al 15. Yo les voy a, a leer y ustedes siguen la lectura. Amén. Te ruego que te quedes aquí. Bueno, luego Elías le dijo. Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al, al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, Te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, ¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel! y su gente de a caballo, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado, en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Amén. Gloria al Señor. Yo quisiera que usted eh, levantara las manos conmigo, y le dijéramos Señor dame oídos y dame corazón para escuchar esta mensaje que, que este mensaje de verdad me, me aproveche como, como tú quieras que sea una palabra específica sea una palabra precisa para mí en este tiempo levante sus manos y dígselo con sus propias palabras al Señor Estoy, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Háblame, Señor. Háblanos, oh Dios. Háblanos, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tenemos eh, en este pasaje. Uno de los relatos más espectaculares que hay en la Biblia. Y no exageramos con ese calificativo espectacular. Yo no sé si a alguien no le parece espectacular abrir un río golpeándolo solo con, con un manto. Yo no sé si a alguien no le parece espectacular Carros de fuego, caballos de fuego Viniendo desde el cielo Y arrebatando a un hombre Y llevándoselo fuera de este mundo Es bastante espectacular Y para los que no tienen fe Hasta difícil de creer Pero como le escuché a un anciano predicador Lo que dice en la Biblia yo lo creo tanto que si la Biblia dijera Que Jonás se tragó el pez Yo lo sigo creyendo Amen. Gloria al Señor Porque nosotros creemos En el Dios De lo imposible Gloria al Señor Para Él no hay nada difícil Él es el Todopoderoso Y no le voy a contar toda la historia porque de alguna manera ya la leímos. Lo cierto es que ese, ese último recorrido de Elías, que se propuso visitar dos ciudades, Betel y Jericó, atravesando el Jordán, se convirtió en, en, en un día lleno de manifestaciones sobrenaturales poderosísimas, eh, manifestaciones milagrosas. Y Eliseo iba allí porque aunque Elías quiso varias veces eh, rezagarlo, dejarlo atrás, había, había una insistencia en, en Eliseo porque yo creo que hay momentos en que, en que uno... Recibe como, como una expectativa en Dios de que de que hay un día que puede ser muy especial, amén. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos tienen esa expectativa este día, amén. pero hay días en que en que tú puedes ser movido por, por un ánimo. Que, que tú no puedes explicar por qué tanto entusiasmo por qué tanta expectativa lo cierto es que Eliseo Eliseo aunque no lo exprese el texto pero está implícito en, en su actitud y en sus decisiones eh, creo que él está sintiendo que que por lo menos él tiene que estar donde esté Elías. Amén. Pero no se pudiera preguntar. Pero. ¿Cuál es? ¿Cuál es la obsesión de. De Eliseo con ese día? Se dice que ya Eliseo llevaba unos años con Elías. ¿Y por qué ese día? A veces Cuando. Cuando cuando pasan los, los días y cuando pasan los años Uno, uno tiende a, a, a ir como relajándose Como tomando las cosas con más calma Y, y, y hasta desanimándose Porque pues lo que no pasó Posiblemente ya no va a pasar. Pero Eliseo, y, y esto es algo muy lindo: que habla de la actitud del que quiere cosas grandes en Dios. Amén. Amén. Y es que nunca afloja, hermano. A Dios. Nunca afloja. Siempre va a estar ahí. Gloria a Dios. Hay una expectativa, y especialmente cuando eh, eh, en el, en el sentido. Espiritual Uno sabe que puede suceder algo. Bueno también nos dice el texto que Había un discernimiento Tanto en los hijos de los profetas Y también nos, nos revela que Eliseo estaba enterado De unos rumores Si ¿Sí sabías que Que tu señor va a ser Quitado de de medio, sí, pero cállese. Sí, sí lo sé. Entonces, sí había cierto discernimiento de, de lo que Dios estaba haciendo y estaba a punto de hacer. Así que eh, Eliseo se, como decimos nosotros, se le pega al corte. Amén. Se aferra a las faldas de, de Elías. Bueno, al manto. Y, y está ahí, hermano, siguiéndole. Repito, Elías quiso eh, rezagarlo, que quédate aquí, que yo voy para Betel. Y la respuesta es maravillosa. Es una respuesta llena de, de determinación, de, de decisión, de fe. Vive Jehová. Y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Ves? No te dejaré. Hermano, no hubo como Elías pudiera zafar a Eliseo. Yo creo que eso de alguna manera fue una, una prueba de parte de Dios. Porque a veces Dios también lo prueba a uno a ver hasta dónde quiere. Gloria al Señor. Lo cierto es que a Eliseo pues le toca ver todo lo que sucedió ese día. Llega hasta la orilla del Jordán y ve como el hombre de Dios, el gran profeta de Elías, el profeta del fuego, con el manto. Se lo, eh, se lo saca de encima Lo dobla Toca las aguas del Jordán Las aguas se abren en dos Y ellos pasan en seco por el Jordán Maravilloso Ahí está Eliseo Yo creo que está diciendo Y me quería dejar <risa> No, yo tenía que estar aquí Yo tenía que Wow, tremendo hombre de Dios Elías Eliseo quería seguir viendo Las maravillas de Dios y, y, y luego entonces Hermano cuando pasa en el Jordán Elías Se detiene y voltea A verlo a la cara Y le dice ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu petición? Y Eliseo no duda como decimos nosotros, la tenía clara. Amén. ¿Qué es lo que quiero, Elías? Una doble porción del Espíritu que hay en ti. Cosa difícil has pedido. No cosa imposible. Cosa difícil. Bueno, si estuvieras atento, a lo que va a suceder de aquí en adelante Cuando Dios me tome Porque me voy con el Señor Entonces se te concederá tu petición Pero si no estuvieres atento Entonces no Si te dejas distraer Si te ocupas de otras cosas No hay nada para ti entonces, hermano, como, como si no estuviese atento. Usted sabe que él ya viene haciéndole un seguimiento muy especial a, a Elías. Pero bueno, el consejo de Dios siempre importante. No quites tu mirada. No te distraigas. No te desentiendas. No te enredes con otras cosas. Mantente enfocado. El hermano ahora decía, hermano, por favor, no se desconecte. ¿Y por qué nos tienen que decir eso? Porque es que fácilmente, hermano, nosotros nos distraemos. Perdemos el enfoque. Y vamos a hablar un poquito más de eso eh, hacia adelante. Eh, lo cierto es que, bueno, el consejo le llega a Eliseo que... Eh, Tal vez necesitaba ese, ese refuerzo y, y ya lo tiene. Hmm. No me ha dicho nada. Claro que sí. Ahora es que voy a estar vigilante. Y no le quita los ojos de encima a Elías, al hombre de Dios. Al mover del poder de Dios. Amén. ni los ojos encima. hermano. Cuando de un momento a otro lo que dice el texto. Hermanos, aparece aparece un carro de fuego, carros de fuego y una caballería de fuego. Y vienen hasta donde está Elías y, y se lo llevan. Y él está ahí, el visión está ahí, viendo semejante espectáculo. Gloria a Dios. Una visión celestial. Y se llevan a, a su Señor, se llevan a su profeta Y queda él ahí, solo Y ahora, y usted ya, hemos leído Estoy eh, haciendo un recuento para arrancar con el tema Es una impresión muy fuerte Dice que él rasgó sus vestiduras en dos. Dice que luego comienza a reflexionar: ¿ahora qué? ¿ahora hacia dónde voy? ¿qué voy a hacer? ¿para dónde cojo? <risa> y ve que por ahí está el manto de Elías. Entonces se va, lo toma. Imita a su Señor Tocando el, las aguas del Jordán Invocando al Dios de Elías Como reclamando Ya se fue Elías Pero puedo seguir contando con el Dios de Elías Y la respuesta es afirmativa Dios comienza a usarle y comienza a usar el manto Y se abren las aguas nuevamente porque le voy a decir algo porque tal vez no no lo voy a decir después se me olvida pero no es suficiente con que los milagros hayan sucedido con nuestros antepasados es necesario que sucedan también con nosotros no, no, no, no. Así que Eliseo también tenía que abrir el, ma, el, el río Jordán, como lo había hecho su Señor. Y mire que eso fue lo que provocó que los demás terminaran diciendo, el espíritu de Eliseo, de Elías, ha reposado sobre Eliseo. O sea que tenemos aquí un ministerio muy parecido que el, al de Elías. Estamos frente a un proyecto grandioso de parte de Dios en un nuevo hombre Amén. Y no se imaginaban que iba a ser mejor que el Amén. Por lo menos en manifestaciones sobrenaturales milagrosas Entonces mis hermanos, teniendo en cuenta eso Yo quiero proponerles esta, esta mañana que hablemos Yo he titulado este mensaje Levanta el manto y síñete de poder. ¿Amén? Ese lo quiere decir al hermano que está allá a su lado, a la derecha, a la izquierda. Dile, levanta el manto y síñete de poder. Gloria al Señor. Levanta el manto y síñete de poder. Vamos a empezar haciéndonos unas, unas preguntas. Creo yo que son unas preguntas lógicas al tema, al texto. La primera es, ¿qué tipifica el manto de Elías? Yo creo que el manto de Elías y en general el, el manto en el, en el Antiguo Testamento tipifica llamado. Amén. Llamado de Dios. Un llamado de Dios. Pero por encima de todo eso, el manto también tipifica la autoridad que confiere el Espíritu de Dios para que se desarrolle un ministerio poderoso en medio del pueblo. Entonces un llamado de Dios, pero también una autoridad conferida de parte de Dios. Acuérdese que el Señor dijo... Quedados en Jerusalén hasta que seáis investidos. Como si fuera una prenda. Hasta que seáis investidos de, de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Así que ¿qué tipifica el manto de Elías? Llamado y autoridad. Gloria al Señor. Mira lo que hizo Elías con, con la unción con el llamado y la autoridad que Dios le había dado hagamos un recuento rápido sin detallar impedir que lloviera por tres años y medio hacer que no se acabara el suministro de aceite y harina de una viuda Sarepta, resucitar al hijo de la viuda hacer que descendiera fuego del cielo en respuesta a una oración Hacer que lloviera para que la sequía terminara Hacer que bajase fuego del cielo sobre un representante del rey Ocosías y sus 50 hombres Hacer que descendiese fuego sobre un segundo capitán y sus 50 soldados Y dividir el río Jordán al golpearlo con su prenda oficial de vestir esas son algunas de las cosas que, que Elías hizo con, con la unción poderosa de Dios en su vida. ¿A, a cuánto les inquieta el tema de la unción y, y el deseo de nuestro corazón? Yo, yo quiero decirles en el nombre del Señor Jesucristo, no nos acostumbremos a andar sin poder. No nos acostumbremos, hermano, a ser eh, cristianos sin autoridad. Porque Dios quiere a nosotros darnos una autoridad espiritual especial. Hermano. No nos conformemos, hermano. No nos conformemos. ¿Por qué el manto estaba caído? Porque el manto había caído. El manto estaba en tierra porque quien lo ceñía había sido quitado de, de la tierra. Esto nos dice que para que para que haya una, permítanme usar esta palabra en el buen sentido de, la, de, de ella, para que haya una exhibición del manto. O, o un modelar el manto se necesita de un hombre se necesita de alguien que lo que lo porte que alguien se lo ciña ¿Qué, qué estoy queriendo decir con esto el manto no opera solo. Amén. El manto está entre, entre Dios que lo confiere, que, que lo entrega, que lo, que lo presta, en ese sentido del llamado y el poder, y el que lo recibe, el que lo soporta. Y allí ya vamos con cosas, hermano, que, que, que le digo que, que me tienen a mi hermano por dentro revolucionado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted le puede decir a, a alguien, uy, qué linda esa chaqueta. ¿Cierto? Pero, ¿por qué? Porque él la está exhibiendo, la está modelando. O tú le puedes, ¿qué? Uy, qué bien te queda esa chaqueta. Cuando hay una persona, por eso hermano, vea, no escogen a cualquiera para modelar una prenda. Amén. Porque usted también pudiera ver a alguien y usted dice, uy, tan bonita esa prenda, pero. Pero qué hermano, pero qué hermana, las hermanas que hablan más de esto. <risa> no, pero es que esa hermana no le luce nada. <risa> bueno, por lo que sea, porque es muy sincera o porque es muy envidiosa. <risa> Uy, amor, sí, a mí sí me quedaría. Ah, porque yo sí tengo un cuerpazo. Así había una hermana allá, no sé si, si Pablo alcanzó a conocerla, creo que no. Allá en, en una de las congregaciones que yo pastoría. Yo no mal que Pablo estuvo en dos congregaciones. Y ella le decía a todas las hermanas y hasta los hermanos, uy, es que Dios me dio un cuerpazo. Y así la pusieron, la hermana cuerpazo. ¿Veis la hermana Cuerpazo? <risa> no, está por allá en otra conversación <risa> Pero volvamos, hermano, a, a, al tema, porque estamos hablando, no me he salido del tema. Estamos hablando de quién, quién modela el manto, quién lo soporta, quién lo lleva encima. Amén. Hermano, el manto de Dios no se lo pone cualquiera. Amén. Amén. Tiene que ser una persona muy especial. Aleluya. No, no en su humanidad. No, en su corazón. Tiene que ser alguien conforme al corazón de Dios. Tiene que ser alguien con una profundidad especial, hermano. De, de, de esas personas que, que hasta humanamente... Es difícil discernirlas Son, permítanme deciros, son gente rara Son gente rara Como Juan el Bautista Como Elías Como Eliseo Porque son gente que, que, que, que no anda detrás de, de lo que todo mundo percibe Perdóneme esta expresión, pero no son del montón, no van con Hernando, no ellos, ellos son, a veces, gente solitaria, es gente muy concentrada, en algo, que a veces no se atreven, ni a, ni a, ni a compartirle a otros, Oye, ese hermano es raro. Esa hermana es rara. Oye, ese hermano que mantiene hablando en lenguas. Oye, ese hermano, ¿por qué llora tanto? Ese hermano, ¿por qué no se ríe más? Ese hermano, ¿por qué no, por, por qué no se junta con nosotros? Ese, ¿por qué no va a cine? Ay, ese, ¿por qué no va a la cancha a jugar fútbol con nosotros? Y se ve raro. Pero lo cierto es que El manto El manto es quien quien lo modela Hermano alrededor de En él y alrededor de él Suceden milagros Suceden prodigios Maravillas Hay un ministerio directamente Respaldado por Dios Pero debe haber un hombre O una mujer que Que lo soporte pero hermano, a muchos de nosotros Dios no nos ha dado más porque no lo soportamos sencillamente no tenemos las fuerzas no tenemos la dedicación, no tenemos el entendimiento, no tenemos el discernimiento, no tenemos madurez, no tenemos las experiencias necesarias, no tenemos el conocimiento, no tenemos la revelación, no tenemos la iluminación suficiente como para soportar encima y adentro todo el poder que Dios quiere dar. Aleluya. Por eso les digo que esto me tiene a mí revolucionado por dentro, porque yo he sido casi todo mi ministerio un apasionado por el tema del avivamiento, por el tema del derramamiento del Espíritu Santo, por el tema de un ministerio de unción, un ministerio de poder. Los que me conocen aquí saben. Ustedes saben lo que sucedió aquí en Tuluá, en esos dos años y medio, allá en esa enramada. Entonces, ¿por qué el manto se, se encuentra caído? Porque el que lo soportaba se fue. Bueno, habrá alguien que se lo pueda volver a seguir. Historia dice que y yo quiero pensar que la historia nuestra vuelve a demostrar que sí hay alguien, que sí, que siempre detrás de un Elías hay un Eliseo, que detrás de un Pablo hay un Timoteo. Que detrás de un Moisés hay un Josué. Yo quiero pensar en eso. Que detrás de, de, de un Larsen hay un Zúñiga. Aleluya. Pero el manto estaba caído. ¿Dónde estaba el manto? Porque eso estamos en estas... Tres preguntas lógicas que podemos hacer. ¿Qué tipifica el manto? ¿Por qué el manto estaba caído? ¿Y, y dónde estaba el manto? Yeah. Debía inquietarnos a todos. Yeah, yeah, yeah. Lo que pasa es que como a veces no, no nos eh, dedicamos como a considerar, a estudiar. Pero cuando usted se mete en este tema, cuando usted se interesa,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 Darnos una autoridad espiritual especial. No nos conformemos hermano. No nos conformemos. ¿Por qué el manto estaba caído? ¿Por qué el manto había caído? El manto estaba en tierra porque quien lo ceñía había sido quitado de él.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 Amén. Porque usted también pudiera ver a alguien y usted dice: Uy, tan bonitas aprendas, pero. Pero qué hermano, pero qué hermana. Las hermanas que hablan más de esto. Oh, pero es que esa hermana no le luce nada. Bueno.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 Para asumir ese, ese ministerio, asumir ese momento. Porque era el momento. Yo quiero decirle, a todos nos llega el momento. Amén. Aleluya. Número uno. Determinación. La decisión de Eliseo de no apartarse del hombre sobre quien se manifestaba el poder de Dios. Vive Jehová y vive tu alma. Que no te dejaré Aleluya. Tiene que haber una determinación Una decisión Inquebrantable Por aquí que Han usado bastante ese Ese lema ¿no? Inquebrantable inquebrantable. Ahora comience a sumarle Todo lo que usted escucha Determinación Dios no va a usar Como decía decía Mi tío fue pastor muchos años Ella murió y él decía los cristianos gelatina y los cristianos lombriz él decía la gelatina que la mueve cualquier temblorcito cualquier movimiento él lo pone gelatina y, la, y los cristianos lombriz porque ellos están derechitos mientras usted los tiene así pero suéltelos uh, se vuelve nada apachurrado Determinación, firmeza, carácter, Dios está buscando en esta nueva generación carácter, firmeza Número dos, ubicación, estar donde sucede el milagro y donde se manifiesta la gloria de Dios Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas Las que se apartaron a uno y otro lado Y ambos pasaron por lo seco Ambos Eliseo estaba siempre ahí Donde sucedía el milagro Donde estaba aconteciendo Él estaba ahí Siempre muy bien ubicado Ubicación porque ahora hay mucho desubicado en la iglesia hermano. Pero necesitamos ubicarlos. Eso es lo que utilizamos con otros, ¿no? Ubícate. Ubícate. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos ubícate? Ah, porque está hablando bobadas. Porque está distraído. Oye, ¿en qué estás pensando? Ubícate. Es que no me estás poniendo atención. Es que no me estás... Perdón, ¿qué fue lo que me dijiste? Y así a veces somos con Dios ay, ay, ay, señor, qué pena ¿Qué fue lo que usted dijo? Ubicación Usted tiene que estar ubicado Donde se manifiesta la gloria de Dios Y con los ojos abiertos Amén Número tres, entendimiento espiritual Saber lo que Dios está hablando Y especialmente lo que me está diciendo a mí yo estoy aquí dando una enseñanza, pero usted tiene que estar ahí. Dios mío, ¿cuál es la parte mía? ¿Qué es lo que usted me está hablando? ¿Qué es lo que usted me está entregando esta mañana? Entender el momento cuando Dios me está abriendo una puerta que me conducirá a cosas gloriosas en Él. Amén, amén. Ve hermano, aún dentro del ministerio Yo creo que hermano Jairo ha tenido esa experiencia Pablo también Y es que aún dentro del ministerio Hay momentos En que Dios te abre puesto Y lanza tu ministerio A nuevos niveles No solo a través de las licencias Sino también a través de nuestra Propia relación con Dios en el ministerio Un día Dios te dio un nuevo don Tú terminas administrándolo, terminas siendo reconocido como, como, como un ministro que tiene dones de sanidad. ¿Y cuando recibiste eso? Bueno, cuando te ordenaste, puede ser. Pero puede suceder también, hermano, vea, a mí me pasó algo en la quinta. Una noche, el Señor vino y, y nos tomó de una manera que estuvimos como hasta medianoche. Después de un culto como hasta medianoche En medio de gritos Lenguas, quebrantamiento hermano Una cosa Sin límite hermano Y yo me acuerdo que yo salí de la iglesia Y yo iba hermano como Como en las nubes Como por el aire Y llegué a la casa y me abrió mi esposa Uy amor ¿Y, por, y esta hora? ¿Y qué fue lo que pasó? No sabes pasó amor? Mírame, yo me acuerdo, me acuerdo tanto de ese día, porque yo le dije, mírame, el hombre que estás viendo en este momento no es el mismo que se fue esta tarde. Soy un hombre diferente ahora. Dios ha venido y ha hecho algo grande. ¿Termina mañana? ¿Termina mañana? ¿Será que mañana llegas a tu casa? ¿El lunes a tu trabajo? ¿Vas a volver a las mismas de siempre? a las mismas trampas, a las mismas mentiras o a, a la misma debilidad de siempre o vas a llegar diferente y, y vas a tener que decirle a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros, o sencillamente lo van a ver por qué porque, uy, ¿este qué, ¿este de dónde viene? Hay algo, trae un brillo en sus ojos, ah, trae un Eliseo era uno antes de pasar ese Jordán y fue otro cuando regresó del Jordán. El Espíritu de Elías ha caído sobre él. Qué, qué bonito que pudieran decir eso de nosotros. El Lunes. El Espíritu de Dios ha caído sobre él. Que comiencen a ver en ti un ministerio. Que comiencen a observar en ti Un ministrar Dones de parte de Dios Que te vean diferente Que tu mirada sea diferente Que tu actuar sea diferente Que tus palabras Entendimiento espiritual Y lo voy a decir en el nombre de Jesús Porque lo siento por el Espíritu Dios le va a abrir Una puerta A muchos de ustedes aquí en este campo por favor estén atentos porque Dios les va a abrir una puerta y si usted la ve abierta y se lanza usted nunca volverá a ser el mismo ya vamos a terminar pero déme decirle esto Determinación, ubicación, entendimiento espiritual Se le sumó algo que yo he llamado Petición atrevida Si vamos a pedirle algo a Dios Que sea grande Amén. Eliseo dijo Cuando Elías le dijo ¿Qué pides? ¿Cuál es tu petición? Y, y él le dijo No Algo sencillito Perdone la modestia Una doble porción del espíritu que hay <risa> Hay varias versiones de eso, ¿no? Algunos hablan de la gran visión de Eliseo Que no lo dudo ¿no? Uy, ese hombre quería era cosas grandes Sí, claro, quería cosas grandes Pero también me gusta meditar en lo que dice, dice otra versión Y es que Eliseo se sentía tan... Menos que Elías Que dijo, no, yo para poder llegar a ser como tú Necesito el doble de lo que has Amén a Dios Me gusta eso Amén Elías Yo quiero tener un ministerio como el tuyo Pero para llegar al nivel que tú has llegado Yo necesito el doble de lo que tú has necesitado Así que si necesito el doble, quiero el doble si necesito el triple, quiero el triple. Lo que sea necesario. Vea hermano, si podemos dar esta esta interpretaciones, Eliseo lo que está diciendo es, quiero recibir lo necesario para poder llegar a ser como tú. Para llegar a tener un ministerio, para poder soportar sobre mí el llamado y la autoridad que confiere el Espíritu una doble porción Así que hablamos de la petición atrevida Yo no sé si usted me ha escuchado esto Posiblemente sí, porque ahora todo lo graban Pero escuche esto, Dios me dio esta lista De la petición atrevida Y yo voy a ir, hermano, diciéndole estas peticiones No pida solo para ti Pide para todos los que te rodean Más fuerte sí amén no pidas para el momento, pide para lo eterno, pide para lo trascendente. No pidas lo pequeño, pide lo grande, no pidas cosas insignificantes. Pide las más importantes No pidas fundamentado en tu necesidad Pide fundamentado en la abundancia de Dios No pidas una porción Pide una doble porción No seas tímido Sea atrevido en Dios Aleluya. Aleluya. Aleluya. Perseverancia, no desistir, no renunciar, no apartarse hasta que suceda. Amén. Le respondió Elías, si me ves cuando sea separado de ti te será concedido, pero si no, no. Perseverancia, constancia, hermano. Demasiados pelean y luchan muy fuerte al principio, pero terminan desmayando. Son pocos los que llegan hasta el final con, con su trabajo, con la lucha y, y con la fe. Quebrantamiento y humillación. Que Dios me ayude para hablar de este tema. Quebrantamiento y humillación. Porque es algo muy fuerte en mi vida. Tenemos que dejar lo nuestro para que se manifieste lo de Dios. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Dios está esperando que rasguemos nuestros vestidos para que podamos ceñirnos de su manto. Gloria al Señor, no estará nunca desnudo, no será nunca avergonzado el que se cubre con el manto de Dios. Aleluya. Aún ahora declara el Señor, volver a mí todo, de todo Corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir, infligir el mal. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará, y dejará tras sí bendiciones, es decir, ofrenda de... De cereal y libación para el Señor vuestro Dios Quebrantamiento y humillación Romper nuestros vestidos significa Hermano, quebrantar nuestro corazón Porque si hay algo que no puede despreciar Dios Usted ya lo sabe Es un corazón contrito y humillado Contrito y humillado hermano esto es, este es un secreto, es un secreto maravilloso. Si usted sabe de verdad derramar su alma en la presencia del Señor, si usted sabe derramar sus lágrimas en la presencia del Señor, usted lo va a recibir todo de Dios. Todo de Dios, hermano. Todo de Dios. Le voy a decir algo, yo he intentado por todos estos años, Especialmente en los últimos eh, 15, 18 años, he intentado en, al, en algunos momentos librarme del quebrantamiento. Porque no es fácil, no es fácil. No es fácil cuando usted siempre siente el corazón quebrado, cuando usted siente que, que siempre tiene que llorar, que siempre tiene que gemir delante de la presencia del Señor. Y muchas veces yo le he pedido a Dios, he deseado, más que he pedido, he deseado no tener tantas lágrimas en mis ojos. Pero Dios a mí me enseñó y una vez lo hablé con mi esposa una noche que nos quedamos compartiendo hasta la madrugada y yo le dije amor sabe que me enseñó dios que yo no le sirvo si no estoy quebrantado y que debo, debo dejar de quejarme y dejar de huirle a mis lágrimas y de huirle a, al quebrantamiento de mi corazón y que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para mantenerme quebrantado porque yo fui llamado para cumplir un propósito en Dios y solo le sirvo humilde y solo le sirvo quebrantadito en el altar no le sirvo lleno de autosuficiencia No le sirvo lleno de orgullo No les sirvo siendo prepotente No le sirvo confiando en mis habilidades No importa, puedes tener 25 años de ministerio Pero todavía sigues dependiendo de mi gracia Sigues dependiendo de mi ayuda Sigues dependiendo de mi dones. Porque no eres tú, no eres tú Soy yo El ministerio que tienes te lo di yo Y te lo sostengo yo La palabra que predicas Es mi palabra Y el espíritu que administras Es mi espíritu Y la iglesia a la que sirve Me son los dones del Espíritu Aleluya Y la oración Y todo lo que haces Y todo lo que eres Me lo debes ¿Alguien está de acuerdo con eso? Aleluya Quebrantamiento Eliseo dijo ya Aquí tengo es que rasgar lo mío Para recibir lo que viene de Dios Hoy vamos a hacer eso Hoy vamos a venir y vamos a rasgar lo nuestro. Si usted todavía no sabe llorar delante de la presencia del Señor, más le vale que aprenda. No puede saber llorar más el borracho en la cantina que usted en la presencia del Señor. No puede saber llorar más el aficionado allá en el estadio porque su equipo ganó la la Copa Libertadores o la Champion o porque la perdió y usted aquí humillación y quebrantamiento humillación y quebrantamiento humillación y quebrantamiento humillación y quebrantamiento, humillación y, quebrantamiento. y más allá que Dios te bendiga, tienes que quebrarte, quieres que Dios te bendiga, vas a tener que ser partido, quieres que Dios te bendiga, vas a tener que llorar y después de que eso suceda, tienes que recibir y asumir el llamado de Dios, alzar el manto no lo dejes caído Hermanos, por favor, mis compañeros, hermano Jair, Pablito, con todo el cariño, mis compañeros de ministerio, no dejemos ese manto por allá tirado en el camino que trasegaron los poderosos en Dios. Vamos, vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos por él y asumamos y, y pongámonos ese manto. Porque ya no está Elías, pero está él. Porque ya no está Pablo, pero está Timoteo. Porque ya no está Eliseo Duarte, pero está Jairo Duque. Está está Pablo Cabrón. Estás tú. Y cuando nosotros nos vayamos, que tú sepas dónde cayó el manto y que te vayas por él y que puedas decir, se fue mi pastor Almeida. se fue mi pastor Jairo. ¡Se fue Pablo! ¡Pero aquí estoy yo! Voy a levantar el manto y me lo voy a poner y, y, y voy a golpear las aguas voy a actuar en el poder que he recibido porque lo que he recibido no es cualquier cosa. Después tomó el manto que se le había caído a Elías y golpeó las aguas. Y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y como si Dios le respondiese, ¿ah, quieres saber dónde estoy? ¡Paz! Se abrieron las aguas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Elías me lo llevé, pero yo sigo aquí presente.